Hola, bienvenidos a una nueva historia. No te olvides de darme un like o y suscribirse al canal. Un hombre mal vestido y de ojos tristes caminaba por la calle sin prestar atención a nadie. Sus bigotes, ricamente plateados de gris y las profundas arrugas en las esquinas de sus tristes ojos, eran una indicación elocuente de la prueba que había sufrido. Los vagabundos locales, con sus instintos de vagabundos, lo reconocieron como un hombre y con un pasado y lo rechazaron. Tanto su comportamiento como sus ojos sugerían que no encajaría con sus compañeros. Parecía tener unos 35 años, pero podría tener 40 o más si no te fijas bien. Y no es que este extraño transeúnte fuera desaliñado o que sus malos hábitos lo hubieran envejecido prematuramente. No. El hombre no fumaba ni tenía problemas con el alcohol. Destacaba por su pulcritud un don para vivir donde tenía que hacerlo y vestía con harapos. A diferencia de las personas obligadas a llevar una vida errante, él mantenía su ropa limpia y la lavaba en el río, tenía una fea cicatriz en la cara, pero nadie lo sabía porque estaba bien escondida detrás de su despeinada barba. Llevaba una vieja gorra de cuero sobre los ojos que le daba un aspecto intimidatorio. Nada parecía agitar a este hombre, un hombre que caminaba por la calle vio a un niño de unos 10 años que circulaba con su bicicleta por un semáforo en rojo hacia la calzada y a un enorme camión que se abalanzaba sobre él. El chico parecía un insecto comparado con el coche. Una cosa era cierta: el hombre era muy reactivo. Joseph agarró al chico por el cuello y lo sacó de debajo del camión en el último momento. El conductor ¿Qué saltó de la cabina? gritó, idiota, ¿estás harto de vivir? ¿Qué están viendo tus padres? El niño se retorció y casi lloró y su salvador miró al conductor con tal cara que se apresuró a volver a la cabina. Y yo, solo que quien tendría que responder. Refunfuñó. No cuidan a los niños, en absoluto. ¿Estás bien? El hombre le preguntó al chico cuando el camión finalmente se alejó. «¿Por qué corres bajo las ruedas? ¿Tienes ganas de morir, tonto? ¿Has oído hablar de las normas de circulación? Ya lo he oído». El chico se olió la nariz. «Es que mi moto es nueva, aún no le he cogido el tranquillo». ¿Eres bueno con una moto nueva? Dijo su salvador, negando con la cabeza. Me temo que no puedo ayudarte con eso. Eso es. Gracias, tío. Contestó el chico con torpeza. No digas palabrotas y te agradeceré que me haya salvado la vida. ¿Cómo puedes agradecerme? me pregunto. El vagabundo sonrió y dirigió su atención al chándal visiblemente caro. Probablemente dinero de bolsillo dado por padres ricos. Pensó. Es que mi padre es millonario, ¿en serio te hará rico si sabe que me ha salvado la vida? Ah vamos, mi padre tiene restaurantes por toda la ciudad. Respondió el chico con orgullo. Y el principal está en el centro, el viejo cuento de hadas, ¿lo conoces? Es el lugar donde se reúne toda la élite de la ciudad. De todos modos, vamos, te dará un montón de dinero en un minuto. Restaurante, dices? El hombre se quedó pensativo. Un restaurante es bueno, había un brillo maligno en sus ojos, pero el chico no pareció notarlo bien quería dar las gracias a José. Por supuesto, no sin la ayuda de su padre o para presumir de su rico antepasado ante su tío adulto, el chico era persistente. ¿O tal vez ambas cosas? De repente, el hombre sintió simpatía por el chico. En resumen, era un tipo de aspecto totalmente sólido, pero al mismo tiempo infantilmente inocente. —Sí, de acuerdo. Exclamó el vástago del hombre rico. Venga, vamos, mi nombre es Jeremy. Por cierto, el chico extendió la mano a su salvador y este la estrechó con una mueta de desprecio y le respondió, Joe. Bueno, vamos. Los transeúntes miraban con interés a la extraña pareja, un hombre mendigo de mirada pesada y un niño bien vestido, con una expresión demasiado independiente para su edad. Ninguno de los dos se dio cuenta. Cada uno estaba preocupado por sus propios pensamientos. Uno de los guardias mirando a Joe, dijo fuera de aquí vago vas a asustar a todos los invitados. ¿No ves que este es un lugar agradable? ¿De qué hay que hablar? El otro guardia, dijo. Le daremos una bofetada, eso es todo. No. Dijo el chico con firmeza. El hombre está conmigo. Los guardias se miraron entre sí, les gustaba mucho el hijo resuelto y sensato de su amo. Jeremy había hablado con los guardias más de una vez, habían dejado entrar al niño en su guarida y habían respondido a todas sus preguntas, pero esta vez el hijo del maestro dijo tal y tal cosa: ¿qué cosa traer un poco de vago o a un establecimiento respetable? ¿Tengo que irme? dijo Joe. Nos vemos chico, cuídate. Espera en el banco. El chico negó con la cabeza. El chico, dijo el chico, lo hizo, ¿vale? Hola papá, dijo Jeremy. Ah, genial, respondió papá con una sonrisa. ¿Qué te trae por aquí? Papá, ¿Hay alguien de quien me gustaría hablarte? Respondió el chico con firmeza como un adulto. Ah, sí. Se preguntaba el señor Ferdinand Lyons. Al escuchar la historia de su hijo, frunció el ceño. Jeremy interpretó la mirada de su padre a su manera. Papá, ¿estás enfadado por lo de la moto? No. No lo estoy. Perdida en respondió con un tono exageradamente despreocupado. ¿Te conseguiremos una bicicleta nueva? No, no lo harás. el hijo Gritó, ¿será mejor que ayudes al hombre de allí? Es genial, tiene el aspecto de un héroe de acción. Una mirada de vagabundo. Papá se rió. No se parece a ningún otro vagabundo. Míralo tú mismo. O oh no, hijo, tengo trabajo que hacer. Entregaré a su salvador, al gerente, es mi agradecimiento. Bueno, piénsalo, que es el dinero, papeles que están ahí un día y desaparecen al siguiente, así que no le estoy dando un pez, le estoy dando una caña de pescar. ¿Qué tipo de caña de pescar? Jeremy no lo entendió. Es un dicho. Bueno, eso es todo, hijo, vete. Estoy muy ocupado. Dígale a su vagabundo que espere en el guardarropa y avise a seguridad. Lo que tú digas, dijo el chico, o con alegría. Tras despedir a su hijo el dueño del restaurante llamó al gerente, Barneby, ven conmigo, es urgente. El gerente llegó exactamente en cinco minutos después. Barneby baja al vestíbulo, allí, cerca, al guardarropa. Hay un hombre, digamos de aspecto peculiar, ponlo como cuidador, ya sabes darle algún trabajo sucio. Dale un uniforme, dale una sesión informativa, no seas demasiado duro con él. Bueno, no tengo que decirte cómo hacerlo. Y mañana comienza entendido Ferdinand. Asintió al director y bajó las escaleras. Si se sorprendió al ver a un vagabundo, no lo demostró en unos años de trabajo en el restaurante, Barneby ya había aprendido el dueño no hace nada por nada, es poco probable que Ferdinand emplee a un vagabundo por la bondad de su corazón. Pero no es asunto suyo. Barneby, aunque es el gerente, es un hombre servil. Hola. Saludó amablemente al vagabundo. Hola. Asintió. Bueno, Ferdinand Lyons me dijo que te diera el puesto de conserje. Perdí un Lyons. Automáticamente le pregunté si podía evitarlo, sí. El nombre del propietario es Ferdinand Lyons. Al mencionar este nombre, Chau recibió una descarga eléctrica. No era este el Ferdinand Lyons que había conocido. Realmente no quería presentarse ante un viejo conocido de una forma tan patética. O, mejor dicho, no quería hacerlo. Con el corazón encogido, Ocho acepta aceptar el trabajo de cuidador, aunque el dinero no era el menor de sus intereses, Sabía que no podía prescindir de él, no podía llevar una vida errante hasta el final del siglo, pues de lo contrario acabaría sus días en algún vertedero de la ciudad, entre un montón de basura no deseado por nadie. Bueno, está bien dijo el mayordomo te daré tu uniforme ahora y podrás empezar a trabajar mañana. su jornada laboral comienza a las siete y treinta no llegues tarde al jefe no le gusta. Yu asintió. Y, por cierto, ¿puedes vivir en la habitación de atrás pero no robes comida de la cocina? Si el jefe se da cuenta, te cortará el brazo. Ferdinand es un hombre de pocas palabras, es un hombre serio, con conexiones con el crimen, así que será mejor que no te metas en líos. Barnaby miró significativamente a Joe, pero no movió una ceja solo sonrió para sí mismo. Bueno, digamos que no soy mejor que tu jefe, salvo que yo he pasado por la escuela de la vida, que tu jefe no podría ni soñar. Joe se dirigió al ático que le había servido de refugio durante los últimos dos meses. Ahora está cenando bollos y leche que compró con el dinero que ganó en el mercado por descargar la mercancía. Por cierto, la trastienda del restaurante no era la peor de las opciones, se acercaba el otoño, así que dormir en el ático era menos que la media y la comida caliente estaba garantizada al pensar en comida caliente. Joe tragó saliva. Ferdinand Lyons. ¿Cuántos Ferdinand Lyons hay en el mundo? Al levantarse a las seis de la mañana sin despertador. yo usé, Lavó la cara con agua embotellada y desayunó con los restos de la cena de la noche anterior. El ático no había sido elegido por casualidad. Cuatro delante de la casa donde se instaló, había un tablero con un reloj. Había media hora de camino hacia el restaurante donde Joe iba a trabajar, así que a las siete salió a luchar por un lugar al sol y luego resolvería quién había privado a Joe de ese mismo lugar. Llegó a las siete y treinta y la amable cocinera le ofreció el desayuno. «Debe estar hambriento». Dijo con simpatía una mujer de unos 50 años, regordeta, pero en general bastante atractiva, le puso delante un plato de huevos revueltos, espolvoreados con hierbas, panecillos calientes y café con leche. Joseph no recordaba la última vez que había tenido una comida caliente que supiera tan bien o era solo la forma en que lo imaginaba. Tras dar las gracias a la mujer, Howe se dedicó a sus tareas. Tuvo que barrer el patio, eliminar los rastros de los huéspedes y poner los residuos en el cubo de la basura. Había todo un día de trabajo por hacer, pero yo no se sentía intimidado en lo más mínimo, como sabes? El trabajo ha hecho de un mono un hombre, pero puede hacer de cualquiera un hombre. Al principio todos se rieron del nuevo empleado. Me pregunto si tiene idea de que se puede tirar de la cadena en el retrete. El personal se rió. Poco a poco las burlas cesaron. Los compañeros se dieron cuenta de que el recién llegado sabía utilizar no solo el retrete, sino también los cubiertos, pero lo más importante es que percibieron la fuerza interior que había en él cuando Joseph se bañó por primera vez en la ducha, prevista para todos los empleados, a algunos les pareció un hombre muy interesante. Es un hombre guapo, comentó la camarera Valerie. Entonces, ¿cuál es el problema? Jin, su compañera de turno, le guiñó un ojo, llévatelo, excepto que obviamente es muy peligroso. Sí, Valerie estuvo de acuerdo. Tiene esa, no sé, vibración sobre él, pero ¿es atractivo o no? Ahí está eso. Uno de los guardias, Andrew, al ver al misterioso empleado con una camiseta que había comprado de segunda mano, quiso bromear diciendo que ahora todas las chicas serían suyas, pero bajo la camiseta se veían unos músculos abultados de inesperado alivio, por lo que el guardia prefirió guardar silencio fuerte, enjuto, pensó Andreu, debería trabajar en seguridad, no barriendo el patio y cargando chatarra. No merece la pena. Ferdinand Lyon se sentó en el sofá de cuero rojo del elitista. Club masculino de Firebird y miró perezosamente a las bailarinas. Bonitos artilugios, pensó. El hombre le guiñó un ojo a la glamurosa mulata con un traje de microscópico dorado y ella empezó a moverse más activamente. Complacer al dueño del restaurante Alfred y tal significaba ser invitado a sus propios establecimientos y podría entrar mucho dinero. Los otros bailarines también se acercaron al señor Lyons. Las regordetas damas se arremolinaron en torno al adinerado invitado y este se divirtió. Vamos, buenas chicas. Los animó Ferdinand mientras daba un sorbo a su cara o coñac. «Hagan feliz a vuestro tío». El hombre era muy consciente de que las tías buenas contaban con una propina extra y aunque Ferdinand animó a los que son atractivos solo a cenar en su restaurante y si dio dinero, entonces, solo simbólicamente las chicas se esforzaron al máximo. «Es tan sencillo como eso». Cenar en el restaurante olfer y Tal y pasar una noche calurosa con su propietario o entre las empleadas del club se consideraba tremendamente cool. El señor Lyons se sintió halagado, así que fue un habitual. Ferdinand Lyons no era un animador programado, aunque algunos aseguraban que lo era. Los lunes le veía a menudo en el casino, los martes le gustaba pasarse por las damas del amor y los viernes se dedicaba a ir al club. El resto de la semana lo pasaba en saunas, cuyos administradores lo conocían también como el personal del Club Firebird. La familia y el trabajo ocuparon un lugar desconocido para el dueño del restaurante. ¿Por qué? Le respondía a su mujer cuando ésta le reprochaba a Ferdinand que no pasaba suficiente tiempo con ellos. Te proveo al máximo sus salones de belleza, viajes a complejos turísticos, clubes de prestigio, discotecas secciones para mi hijo y otros adornos de la vida bonita. Es malo, la querida esposa solo suspiró con fuerza. En cuanto al trabajo, hubo una época en la que el señor Lyon se dejó la piel y vio poco o nada de dinero, así que ahora podría ser todo lo contrario. ¿Por qué trabajar duro cuando hay personas especialmente formadas para hacerlo durante un mes de trabajo? El dueño del restaurante y el vagabundo contratado como cuidador nunca se han cruzado. Es más, Ferdinand se ha olvidado de él, las mujeres, las cartas y el poder son su forma de vida, que era un vagabundo. Para él esa gente no le llama la atención. Mientras tanto, yo se había hecho amigo de los guardias y a veces pasaba las tardes en su guarida. Por cierto, fueron los primeros en verlo como un tipo normal. El jefe no está nunca en el restaurante. Le preguntó un día a Edgar. ¿Qué estaría haciendo aquí el guardia de seguridad? Sonrió. El dinero entra y sale, aunque visita los asuntos de su personal de vez en cuando es tan raro que el nuevo personal pueda verle en seis meses más o menos. Por lo demás, vive a sus anchas, engaña a su mujer, a diestro y siniestro, y ella es, debo decir, una belleza. Pasa las noches en saunas y casinos. ¿Pero tiene un hijo? Comentó Joe. ¿Qué clase de ejemplo le está dando? Tampoco se preocupa por su hijo cuando su mujer estuvo en el hospital hace tres años, trajo al niño. Con él, estuvo en su oficina, divirtiéndose con otra chica y el chico decidió darse un baño en la fuente en otoño. Yo mismo lo. Vi. Joseph ya sabía que Ferdinand Lyons poseía desde hacía años una cadena de restaurantes en distintos puntos de la ciudad. El jefe comenzó su negocio con un pequeño restaurante en los suburbios. Lo interesante es que no empezó solo. Dijo otro guardia de seguridad, Morris. Había otro compañero, una especie de niño huérfano de que se decía que era muy inteligente. Ese socio era el responsable de todo el negocio, era el que lo había desarrollado y puesto en marcha. —¿Dónde está el compañero ahora? —preguntó Josef. —¿Ha desaparecido en alguna parte? —dijo Maurice encogiéndose de hombros. —Fue hace unos diez años y aún no había trabajado con él. —Creo que estuvo en prisión por algún tipo de estafa. —¿O quizás Ferdinand le tendió una trampa o algo peor que eso? Yo usé, enfrió. Cuanta más información obtenida sobre el director a través de sus colegas, menos le gustaba la situación, pero nadie en el restaurante podía imaginar que el compañero que había recibido una condena por aquel fraude era él, Joseph Darley, excepto que no había cometido ningún fraude. El sueño no llegaba, el hombre decidió ver televisión, miró la pantalla, pero no pudo ver lo que estaba pasando. A Joseph le inundaron los recuerdos. Ferdinand Lyons y Joseph Darley habían crecido en el mismo orfanato. Los cuidadores habían comentado, eran tan diferentes y era cierto. Ferdinand era astuto y calculador. El tipo de persona que se diría que está en su cabeza, Joseph, en cambio, era de mente abierta y como comentaron con razón quienes lo conocieron más tarde en el restaurante, una cabeza brillante. Sin embargo, los dos estaban siempre y en todas partes juntos. Algunos observaron que Ferdinand era como un pez que se aferra alcanzando a Joe y Joseph. Estaba dotado por naturaleza de una mente matemática. También se interesó por los ordenadores desde muy joven. No necesitaba memorizar fórmulas matemáticas y los tediosos problemas de geometría y física eran rompecabezas fascinantes para Joseph Charlie. Joe participó en los concursos del pueblo, lo que lo convirtió en el orgullo del orfanato. «El chico llegará lejos», dijo el profesor de matemáticas Michael Price. «Sí, Dios, quiere», suspiró el director. «¿Pasa algo?», se preguntó el matemático. «Hay de todo». Respondió evasivamente la señora Olivia Parks, amigos, por ejemplo con los que no hay que enemistarse. Ferdinand Lyons no tenía necesidad de ser precavido. ¿Por qué si había un amigo con la cabeza despejada solo tienes que copiarlo y ya está tras la graduación de Ferdinand en el orfanato? Sugirió. Oye, vamos a entrar en el negocio, ¿qué tipo de negocio? Preguntó Joseph con escepticismo, ¿con qué dinero? Además, no tenemos conexiones ni conocimientos en este campo, siempre se puede ganar dinero y se adquieren conexiones y conocimientos. Piensa en cuántos ricos legendarios empezaron de cero Rockefeller, Bill Gates, los ejemplos son realmente convincentes, así que yo he respondido. También es cierto, los chicos descargaban vagones y mercancías en las tiendas pluriempleados en el mercado, en las obras de construcción y acumulaban lo que parecía ser la cantidad de dinero adecuada para los huérfanos. Lo único que había que hacer era encontrar un local y por fin empezar a trabajar por su cuenta. Los futuros socios se pusieron a buscar un local. Solo tardaron un mes en encontrar una propiedad adecuada. Era un edificio feo en las afueras de la ciudad. Cuesta cantidades de ridículas de dinero. Por lo que es ideal para montar un negocio de restauración tras regatear los chicos la compraron por una miseria, de modo que les sobró dinero para comprar mesas, sillas y vajilla. No había dinero para un diseñador, por supuesto, así que tuvieron que hacer el trabajo. Ellos mismos recorrieron todas las tiendas de segunda mano y los mercadillos y acabaron comprando una lámpara de parafina, cuernos, una pesada plancha de hierro fundido. Un reloj de comisiones obreras y otras curiosidades de tiempos inmemorables así nació la idea de decorar el restaurante como en los viejos tiempos. Por cierto, el actual restaurante de tal es de estilo Binti, solo que ahora fue obra de un diseñador que costó mucho dinero. Para sorpresa de Ferdinand y de Josef, el restaurante rural se hizo popular para los estándares actuales. Era más bien un café, pero los jóvenes, ambiciosos y enérgicos lo sabían. Era el primer peldaño hacia la riqueza y el éxito, y Josef y Ferdinand no solo subían la escalera, sino que se sitúan en ella con confianza. Yo usted se encargaba de la contabilidad y la publicidad. De hecho, el restaurante se mantenía gracias a él, Ferdinand era como se llamaba a sí mismo con orgullo el estratega. Mi trabajo es desarrollar las tácticas y los contactos adecuados, decía. El tuyo es mover el cerebro. Joseph lo hizo, pero tenía algunas dudas sobre los contactos correctos que hizo su compañero. Una vez en un restaurante vio a un hombre escurridizo, con un rostro no ennoblecido por la inteligencia. Joseph expresó sus dudas sobre su decencia, sin embargo, su amigo y compañero solo se rió, quien ha hablado de conexiones. Bueno, ¿no pensaste que los hombres inteligentes con trajes de Gucci cooperarían con nosotros de inmediato, verdad? No, Joseph no lo creía, pero este hombre en particular no le inspiraba confianza. «Relájate, todo irá bien», dijo Ferdinand dándole una palmadita en el hombro a Joe. Y añadió, en tono serio. «Recuerda, es tu trabajo o pensar, ¿y el mío?». El compañero se quedó en silencio y luego volvió a reírse, Debió hacerlo para disimular la leve amenaza que había surgido inadvertidamente en la voz de Ferdinand. Los propietarios del restaurante no solo se dedicaban a negocios legítimos si eso había ocurrido, entrar en un negocio y no ensuciarse, pues no, no ocurre, así que Joseph. Era consciente de que su amigo tenía razón, supongo que también se necesitan tipos así en los negocios. Con el paso del tiempo, el restaurante fue ganando clientes habituales. El restaurante empezó a aportar a los propietarios unos ingresos decentes y los socios empezaron a pensar en ampliar la cadena. Entonces, Ferdinand se enamoró, su novia era la modesta y bella Verónica. Ese día memorable, la hermosa morena de notables ojos azules estaba sentada en un restaurante y parecía estar molesta por algo. Lo había pedido helado de pistacho, pero si tocaba el postre frío solo comía un par de cucharadas. El helado estaba a punto de derretirse, pero a la bella no parecía importarle en absoluto. Desde su bolso apoyado en una silla cercana, escuchó el sonido de un teléfono móvil, la bella Pelinegra miró la pantalla, frunció el ceño y abandonó la llamada. yo nunca había creído en el amor a primera vista, pero ahora se sorprendía al sentirse arrastrado por él. Un plan de seducción maduro inmediatamente no era especialmente original, pero al ser un tipo inteligente yo sabía que lo principal era empezar y luego todo iría sobre ruedas. ¿Estás libre? Pregunto. Sacudió la cabeza con indiferencia. ¿Te importa si me siento? No. Tras un momento de silencio, Joe dijo. Tan bonita y tan triste. ¿Es posible? ¿Cómo puedes ver? respondió con el mismo tono indiferente. Estaba claro que no quería hablar con nadie y Joseph no se entrometió. Terminó su café y salió media hora más tarde regresó con un ramo de rosas escarlata y un pequeño oso de peluche blanco como la nieve, con un elegante lazo a juego con las flores. Bonitas flores para una chica guapa. Dijo con una sonrisa. Sí, no pueden animarte. Voy a saltar del tejado. Verónica sonrió ligeramente. ¿Te importa tanto mi estado de ánimo? Pero no veo que las chicas estén tristes. Dijo Joseph, agitando las manos. Y añadió. Bueno, no todas, por supuesto, solo las más bonitas. ¿Qué es lo que entristece a la bella dama? «Es personal», respondió ella, repitiendo involuntariamente su gesto. «Así que apenas merece la pena que saltes del tejado». «¿Alguien te ha hecho daño?» «Entonces, lo encontraré ahora mismo y lo retaré a un duelo». «No hace falta ensuciarse las manos», suspiró la bella, preguntó Joseph, saltándose delicadamente la frase. «¿Cómo te llamas?» Si no es un secreto, por supuesto. Verónica. Bueno, soy Joseph. Vamos a conocernos, ¿qué te parece? El restaurante está bien. Buena comida, precios razonables, ¿qué más necesita un huésped? Sí. Asintió el hombre, recordando cómo Ferdinand refunfuñaba, había que subir los precios. ¿Sabes, Verónica? El restaurante cierra en media hora, tal vez pueda llevarte. ¿Es conveniente? ¿Hacia dónde vas? Ella le dijo el barrio en el que vivía Joseph tenía que ir en otra dirección, pero le contestó alegremente, qué agradable está en mi camino. Joseph le abrió galantemente la puerta de su Toyota y se marcharon en el camino. Se pusieron a hablar. Obviamente, Verónica quería hablar, así que le dijo a Joe que había pillado a su amante en la cama con su mejor amiga. Decidió no decir nada. ¿Qué había que decir? Verónica, dijo Joe cuando llegaron a la casa en la que vivía. Tal vez no te sientas con fuerza ahora. ¿Pero te gustaría cenar conmigo en el mismo restaurante? Mañana no, no, mañana no puedo. Dijo con pesar. Bueno, ¿qué tal pasado mañana? Pasado mañana estaría bien. Dijo. Joseph estaba tan feliz como un niño. El salón del restaurante estaba decorado con flores y conmovedores globos en delicados colores pastel. Yo estaba hojeando los CDS y pensando qué música elegir para una velada romántica. Sí. ¿Eres un romántico? Comentó Ferdinand cuando su compañero inició sus planes. Incluso tengo curiosidad por la chica por la que te tomaste tantas molestias. Si Dios quiere... «También lo celebraremos en mi boda», le aseguró Joseph. «Aún así, aún así. Es una chica preciosa. Pero no es una zorra, no hay muchas como ella hoy en día. Bueno, me alegro por ti, amigo mío, de verdad me alegro. El propio Ferdinand ha cambiado de chica como de guante». No veo el sentido de detenerme en una cuando hay tantas bellezas para todos los gustos. Dijo, bueno, José prefirió encontrar el verdadero, aunque, reconozcámoslo, había habido viajes al sauna con chicas y encuentros dudosos en clubes nocturnos. Pero Joe, a diferencia de su amigo y socio, tenía un residuo sucio en su alma. Después de tanta diversión, al despedir otra invitada a nocturna por la mañana, Josep siempre esperaba impaciente a que se fuera. Las señoras estaban ansiosas por dejar su número de teléfono. Sin embargo, Joe, habiendo grabado honestamente el contacto, lo borró inmediatamente después de que el amigo ocasional se fuera a unas cuantas reuniones como esta, fueron suficientes para que el tipo se diera cuenta, no, esto no era para él. Dejó de relacionarse en los clubes y durante las reuniones en la sauna prefería prescindir de la compañía de mujeres hermosas. Prefería esperar a su única. Y parecía que Joseph ya la había conocido. Yo y Verónica se quedaron despiertos hasta medianoche. «Oh, el restaurante va a cerrar pronto». Exclamó. «No se cerrará», dijo Joseph sacudiendo la cabeza con una sonrisa. Es mi restaurante. ¿Es tuyo? ¿Es usted el propietario del restaurante? Preguntó Verónica con incredulidad. Sí, no lo parece. Bueno, lo siento. Aún no tengo mucha solidez. No, no es eso. Es que todavía eres muy joven. A esa edad acabas de recuperarte, ese. No, soy yo. Mi compañero y yo crecimos en un orfanato, así que no tuvimos tiempo de esperar. Una vez que nos graduamos, nos pusimos las pilas. Bueno, ¿qué puedo decir bien hecho? Y así comenzó el romance de Joseph y Verónica. Al lado de esta chica, yo quería ser mejor más limpio, más amable, más honesto». Un día la chica le dijo a su amante. «Necesitas educarte el hecho de que tengas tu propio restaurante es genial, por supuesto, pero entiendes que los negocios son a veces algo inconstante». «O vamos no cedas», exclamó Joe. «Ya está». Asintió. «Bueno». No se puede vivir toda la vida con miedo y confiar con la suerte. No, no es broma, la educación siempre se valora, por ejemplo, la facultad de economía, al menos por correspondencia. Pero ¿qué pasa si la vida resulta tan mala que tienes que buscar un nuevo trabajo? En realidad ella tiene razón. ¿Pensó Joseph y decidió dedicarse a la economía? Un amigo se quejó de que Verónica hacía girar a Joe como quería. Bueno, ¿por qué debería hacerlo? No estaba de acuerdo. Solo escucho a la chica que me gusta. Por cierto, mi Verónica no solo es hermosa, sino también inteligente y un alma gemela, por supuesto. Su amigo y socio comercial se limitó a negar con la cabeza la conclusión lógica de este bello romance. Fue una fastuosa boda. Ferdinand era el testigo del novio, no podía ser de otra manera. Al principio, el personal del restaurante dirigido por los amigos era mínimo desde el día en que se abrió el establecimiento o los socios eran camareros, administradores o guardias de seguridad y gerentes en una sola persona. Dos para ser exactos. Con el tiempo se contrataron dos camareros e igual número de camareras, pero a medida que el restaurante sin exagerar iba floreciendo, se empezó a pensar en la siguiente fase, la tan esperada ampliación fue una auténtica celebración, así como el comienzo de una nueva historia que duró años. Creo que debería hacerme cargo del restaurante. Dijo una vez Ferdinand. ¿Y por qué no, yo? Y además, ¿qué hay de malo en poseer en acciones? Preguntó Joseph en un tono tranquilo pero por dentro estaba hirviendo. Él era la razón por la que el restaurante era, digamos, un lugar civilizado de no ser por yo el restaurante que se había trasladado a un barrio decente. Tras la ampliación, se habría convertido hace tiempo en la guarida de todos los gánsters de la ciudad. Nadie está contento con ello. Respondió, me puse en contacto con las personas adecuadas y tú. Y yo hice el papeleo la contabilidad. La organización cree la publicidad, la reputación. Le interrumpió Joseph con firmeza. Si ese es el caso, yo debería estar a cargo del restaurante. ¿Qué clase de reputación es esa? Ferdinand explotó. El dinero es nuestra reputación, gobierna al mundo. Así que tú nos has estado proporcionando dinero y yo he estado de brazos cruzados, ¿no? Bueno, no lo tuerzas, pero entiende yo que dirigir un restaurante debe ser por una persona dura y decidida. Bueno, no lo tienes en ti. Bueno, no te ensucies. Lo que ocurre es que probablemente exhibamos estas cualidades de maneras diferentes. Tal vez así sea. Añadió Ferdinand en tono conciliador. En cualquier caso, deberíamos pensarlo. Pues bien, estos casos no se resuelven de inmediato. Joseph no tenía nada que decir al respecto. Hablemos de ello mañana. Continuó. Cuando tengamos la cabeza despejada. Ahora no podemos ponernos de acuerdo en nada. Es tarde, estoy cansado como un perro. Si tú lo dices. Asintió Joe, que estaba igual de cansado. Al día siguiente, cuando Joseph llegó a trabajo, las autoridades, fiscales y las autoridades estaban en el restaurante. ¿Qué está pasando? Preguntó. Joseph Darley. Le preguntó el hombre de la mirada severa. Sí, soy yo. ¿A qué debo el placer? ¿Es usted responsable de la contabilidad?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 Pregunto. Joseph Darley, le preguntó el hombre de la mirada severa. Sí, soy yo. Disculpe, ¿puedo contestar? ¿Mi esposa está llamando? Sí, por supuesto. Querido, tengo algo que decirte, dijo Verónica con voz misteriosa. Verónica, cariño, Déjame llamarte más tarde, ¿de acuerdo? Tengo gente ahora mismo. ¿Qué pasa? Se volvió hacia su interlocutor. La cuestión es que usted, querido Joseph Darley, ha sido acusado de retirada ilegal de fondos de cuentas, es decir, de blanqueo de dinero, así como de transacciones con testaferros, lo que también es ilegal. ¿Qué tontería debe haber algún error? exclamó y miró a Ferdinand, por supuesto que es un error. Dijo este último. Tú, Joe, no te preocupes, se solucionará. Conseguiré un abogado, hoy lo solucionaré por su conocimiento de los programas informáticos, es muy posible para hacer las transacciones de transferencia de dinero. Dijo el representante de las fuerzas de orden, pensativo. Bueno, para un tipo inteligente como tú, montar un negocio falso es pan comido. Sí, si tan estúpidamente montado. Joseph sonrió. Bueno, no es lo mismo con los viejos, dijo el hombre con un gesto de la mano. El tribunal lo declaró culpable en virtud del artículo. Fragmentos de frases llegaron a la conciencia de Josef, se sentía como si estuviera en un sueño y sería bueno, pero la última frase finalmente lo despertó. Condenado a diez años de prisión. Tras la sentencia a su mujer, se desmayó Verónica gritó inclinándose instintivamente hacia su mujer, uno pierde y otro encuentra. Pensó felizmente Ferdinand Lyons, mientras se tumbaba en una tumbona junto a la piscina y no estaba acostumbrado a perder solo a encontrar. Cualquiera que le conozca bien se lo dirá. Ferdinand Lyons no se detendrá ante nada para conseguir sus objetivos cuando dio sus primeros pasos en los negocios. Él, a diferencia de Joe, aprendió, no puede haber amigos, parientes y otras tonterías sentimentales. Solo existen las personas adecuadas y ahora él, dueño de una cadena de restaurantes millonario, vive feliz con el mundo entero. A sus pies tiene una hermosa esposa un hijo ingenioso y todas las opciones de entretenimiento disponibles para un hombre de su talla. Todos los asuntos de cada restaurante del señor León serán gestionados por un gerente, un hombre con educación superior y experiencia en el negocio de la restauración. Cada director era el único responsable del establecimiento que tenía encomendado, por lo que la gente trabajaba duro. Aquí es donde los guardo todos presumía el señor Lyons ante sus conocidos de la comunidad empresarial, apretando el puño con firmeza, Ferdinand supervisaba periódicamente a los encargados de su restaurante y estaba satisfecho con su trabajo. Los beneficios que decían lo que significaba que todo iba como debía al parecer supervisaba a los gerentes y estos se encargaban de que el resto del personal realizase sus funciones correctamente. Pero últimamente las cifras se han deteriorado y esto en el viejo cuento de hadas que prosperaba incluso durante la crisis. Las razones de la caída de los beneficios pueden ser de todo tipo. Un antiguo competidor, la reapertura de establecimientos similares que se convierten automáticamente en competidores y la crisis podría haber golpeado el bolsillo del señor Lyons después de todo, pero sin duda comprobaría la competencia y si alguien le ha jodido de verdad, o Ferdinand, no la envidia. ¿No se puede luchar contra la crisis pero que impide organizar algún tipo de acción anticrisis? Sin embargo, el empresario experimentado no puede dejar de darse cuenta de que hay que empezar directamente con los establecimientos, como ha demostrado la experiencia. La mayoría de las veces todo resulta ser mucho más sencillo. Alguien está robando... Así que el propietario del restaurante decidió instalar cámaras de videovigilancia en todos los restaurantes de la cadena y un día, mientras miraba las imágenes, Ferdinand. Vio a un indigente qué clase de vagabundo es ese, pensó desconcertado y luego recordó que hacía un mes había contratado a un limpiador a petición de Jeremy, según su hijo. Era un vagabundo. Sí, eso es el restaurante principal y eso habría estado bien si no fuera porque el perfil del vagabundo le resultaba familiar. Todos los vagos se parecen. Decidió finalmente. Ferdinand se viva a Grecia. Un viaje de negocios le explicó a su esposa, aunque ella no preguntó. Los leoneses han existido durante mucho tiempo de forma autónoma. Esto no quiere decir que ninguno de los dos esté descontento con ello. El marido se ocupaba de los negocios, la mujer de las tareas domésticas y del hijo y cada uno tenía sus propias actividades. «Mamá», dijo el niño. «Vamos al restaurante de papá. Bueno está en Grecia en este momento y, como aficiones, supervisamos la operación. Oteyú, mi maravillosa maravilla». La madre se rió. Papá tiene gerentes en todos los restaurantes. Así es como los controlaremos como esta papá. La esposa de uno de los hombres de negocios más exitosos de la ciudad adoraba a su hijo y estaba orgullosa de que Jeremy estuviera creciendo de forma inteligente más allá de su edad, sin embargo, tiene eso en él, así que tiene un don para la lógica, y la señora León se había quedado en casa últimamente. De acuerdo, lo haré. Se rió. Joseph barrió el patio detrás de los invitados que celebraban una boda en el restaurante y esparció pétalos de rosa, arroz y monedas en el patio antes de dirigirse a la trastienda. En el pasillo. Vio a Jeremy, el chico, charlaba animadamente con el guardia. Hola, Joe. Exclamó alegremente cuando vio a Joseph y le tendió la mano. Bueno, hola. Joseph le estrechó la mano y le preguntó: ¿Cómo estás? Bien, voy a jugar ajedrez con Maurice. Bien hecho. Dijo: ¿Le gustaría unirse a nosotros? Sugirió Maurice. Todavía no puedo. Contestó Josef con tristeza y siguió caminando sin saber la reunión que tendría en unos cinco minutos Verónica. Exclamó Josef, sintiendo que la emoción casi le hacía saltar el corazón del pecho, como si estuviera hipnotizado. Josef se acercó a ella y la abrazó. La mujer miró perpleja al atractivo hombre de la camiseta y casi perdió el sentido, y fue un milagro que no lo hiciera. Al fin y al cabo, Verónica se enfrentaba a su primer marido, que había muerto en la cárcel hacía muchos años. O al menos eso creía ella. ¿Yo estás vivo? ¿Por qué debería estar muerto? El hombre quedó sorprendido. ¿Dónde podemos hablar? Verónica miró a su exmarido y los acontecimientos de hace diez años pasaron ante sus ojos como un parpadeo. Nunca le había gustado el amigo y compañero de su marido y se lo había dicho más de una vez. Y no es que Ferdinand le dirigiera de vez en cuando una mirada carnívora y completamente descarada. El habitual mujeriego que había visto otro trofeo. Aunque si lo piensas, dice mucho, si un hombre es capaz de mirar hacia la mujer de un amigo, ¿quién sabe lo que se puede esperar de él? Verónica nunca le había dicho a el tipo de miradas que el señor Lyons le dirigía. Pero para advertir a su marido, ¿por qué no? ¿Show por qué no compras tu parte y trabajas como te parezca? Dijo una vez. Bueno, ella no confiaba en Ferdinand y Joseph había mencionado una vez que no le gustaban las personas adecuadas que encontró, así como su estilo de trabajo. Lo pensé, pero un intercambio es muy problemático y no es barato. Y luego está la clientela. Seguramente se preguntará quién busca un nuevo local y sospecho que seré yo. Sí. Se estremeció Verónica, ella sabía que Ferdinand era el único que haría lo que él quería y se preguntó qué le haría a su marido. Aquel nefasto día Joseph llegó a casa enfadado cuando le preguntó a su mujer qué había pasado, le contó su conversación con Ferdinand. Verónica ya tenía un mal presentimiento. Al día siguiente Joe fue detenido. Verónica se tumbó bajo la tela escocesa y miró fijamente al techo. La taza de té preparada por su atenta madre seguía sin tocarse. No puedo creerlo. Susurró y sus ojos se llenaron de lágrimas. No, simplemente no puedo creerlo. Pero se sabe desde hace mucho tiempo. Cortó su madre que donde hay negocio hay delito. Es como vivir en una isla desierta. Joseph no es así. Trató de trabajar honestamente. Sollozo Verónica. Supongo que no se esforzó lo suficiente. Suspiró Paula. Francamente, ella misma no quería creer que su yerno fuera capaz de algo así pero los hechos son tozudos y su hija no estaba en condiciones de juzgar la situación. Objetivamente el amor es notoriamente, es ciego. Mamá, perdona, pero quiero estar sola. Dijo Verónica, cansada. Tengo mucho sueño. Por cierto, ¿se lo has dicho? No, no lo hice, me desmayé y cuando desperté ya se habían llevado a yo. Paula se fue y Verónica se quedó dormida, pero no pudo dormir en medio de su sueño, la joven oyó sonar su teléfono móvil Ferdinand Lyons. ¿Eso era todo lo que necesitaba ahora, pero era el hombre adecuado para ser útil? Por alguna razón a Verónica no se le permitió ver a Josef, pero Ferdinand maldito sea cuando sea, dijo que podía ver a Josef como socio en un caso. Hola Verónica. Dijo Ferdinand con simpatía en su voz. Hola. Me gustaría conocerte. Bueno, yo. He quedado con Joseph mañana. Quizá pueda transmitirle algo, pero no es conveniente hablarlo por teléfono. De acuerdo, ven Respondió con voz indiferente. Estaré allí en veinte minutos. Realmente no se puede hacer nada. Preguntó Verónica con desesperación. Ferdinand negó la cabeza, aparentemente no. La abogada se vio impotente, pero no creas, no me rendiré, haré todo lo posible, la amistad es sagrada para mí. Gracias. Dijo Verónica emocionada y le besó la mejilla en un impulso de gratitud. De nada. Dijo avergonzado. ¿Cómo que no te han dejado entrar? Exclamó Joseph con asombro. Eso es lo que me dijo Ferdinand. Susurró su exmujer. Como mi esposa, debería haber sido autorizada en primer lugar. Y entonces Joseph recordó su conversación con alguien que creía que era su amigo, pero obviamente estaba equivocado. «Verónica está muy mal en estos momentos», dijo Ferdinand, mientras los amigos se reunían. «No creo que deba verte ahora. Más tarde, cuando entra en razón, te darán una cita. Pero no sé ni cómo decírtelo. Di las cosas como son. No quiere verte. Bueno, esto es comprensible, solo te pido que la cuides. No tienes que preocuparte por eso. Verónica no le escribió una línea, entonces Josef pensó que su exmujer había decidido apartarlo de su vida. Un criminal y la chica resultó, pensó que estaba muerto. No era necesario preguntar de dónde había sacado esa información. Efectivamente, habían intentado matar a Josef, pero en ese momento pensó que había sido un accidente. Después de decirle a Verónica que su marido había muerto, Ferdinand le pidió que se casara con él. «¿Por qué vas a ser viuda?» Preguntaba bruscamente por su amiga y socia de su marido. «Antes que te des cuenta tendrás un bebé, le daré al niño mi apellido y aceptaré al bebé como propio». Como propio?» Dijo joseph lentamente. «Sí, yo. Cuando te condenaron, yo estaba embarazada. Y supongo que Ferdinand no te lo dijo». El exmarido solo agitó la mano y lloró. Pero Verónica no se dio cuenta de eso, estaba recordando. «Ferdinand, tengo una delicada petición para ti» dijo el día en que el acompañante de su marido fue a verla. Verónica había dudado hasta el último momento en confiarle esto a Ferdinand. Pero en los últimos días se había comportado como un verdadero amigo y como un caballero. Quizá tengan razón al decir que los amigos se hacen en los momentos difíciles. «Te escucho, Verónica», dijo el hombre en voz baja. «¿Sabes que estoy aquí para ti. Dile a Joe que vamos a tener un bebé. También que lo quiero mucho. Bien, Verónica, se lo diré. Al despertar de sus recuerdos, Verónica se horrorizó al encontrar a su exmarido inclinado sobre su hombro. Yo has perdido la cabeza. Susurró asustada, ahora no, Dios no permita que las hierbas de Ferdinand lo vean entonces tú y yo estaremos en problemas tenga paciencia, mi buen hombre, no me quedaré más con Ferdinand. En cuanto vuelva de Grecia me divorciaré de él, así que todos los rompecabezas se unieron. Y Joseph confiaba en Ferdinand como en sí mismo. Sí, su modus operandi era peculiar, pero Joseph estaba seguro de que su amigo no le haría daño. ¡Qué ingenuo era! Sí, querida. Dijo Joseph, secándose las lágrimas. Te quiero. Yo también. Susurró Verónica. Y ahora tengo que irme por casualidad. ¿Has visto a Jeremy? Nuestro hijo, sonrió Joseph. Está en el cuartel de la guarida en este momento. Ya veo, sonrió. Los guardias son molestos. Los últimos comensales abandonaron el restaurante y Joseph se apresuró a terminar su trabajo. Vio a su exmujer y a su hijo entrar en el coche, y un sorprendente calor le recorrió el cuerpo. Mientras se dormía, Joseph volvió a sumergirse en sus pensamientos tras cumplir diez años de una condena que estaba destinada a otro hombre, había logrado sobrevivir y salir en libertad. Sí. Joseph no tenía casa ni familia, pero ahora estaba convencido de que era solo cuestión de tiempo. Había mucho de él en la cárcel para pensar. «¿No crees que te han tendido una trampa a un compañero?» Le preguntó Soba. «El ladrón en la ley. Realmente no quiero creerlo». Confesó Joseph. «Crecimos en el mismo orfanato». Empezamos juntos desde abajo. Es cierto, pero nunca se sabe qué y de quién esperar. Si no mira, ¿puedes averiguar qué es lo que hay? Así fue como José se enteró de que su mujer se había casado con Ferdinand. Le pedí a un amigo que se encargará. Pensó con amarga ironía. Y así lo hizo. Sin embargo, no había nada por lo que a ofenderse. Resultó que Ferdinand estaba criando a su hijo y el niño no necesitaba nada, pero, de hecho, nunca necesitó a Jeremy. El hombre necesitaba el negocio y a Verónica. Así, viviendo como un vagabundo, sin llamar la atención. Pensó. ¿Y quién sabe cuánto habría durado de no ser por el caso de Jeremy, mi hijo? El propio destino nos unió. Verónica estaba recogiendo a su cónyuge en el aeropuerto, hoy le diría a Ferdinand que lo dejaba y así sería hace tiempo. Verónica se casó con él por gratitud, pero resulta que no hay nada que agradecer. Bueno, ¿cómo estás sin mí? preguntó Ferdinand, acomodándose en el asiento delantero junto a su mujer. Estoy bien, respondió brevemente. ¿Qué hace Jeremy? ¿Qué podría estar haciendo? Se encogió de hombros. Escuela, escuela de deportes, ordenador. Su marido tarareó y a Verónica no le gustó. Fue un mal resfriado, no podía salir mal. Ferdinand almorzó y se retiró a su despacho. Verónica se clavó nerviosamente las uñas en las palmas de las manos. Resulta que no es tan fácil contarle a su marido tu decisión. Si hubiera sido Ferdinand, habría sido mucho más fácil. En este caso hay que tener precaución, es diferente. Da miedo incluso pensar en ello. Los pensamientos de la mujer se precipitaron frenéticamente, superándose unos a otros. ¿Qué me hará? Eso es lo que pasó con Joseph. Joseph. Quiero a Joey y quiero estar con él. Le prometí que estaríamos juntos, lo que significa que tengo que hacerlo por nosotros. Bueno, qué miedo. Sin poder pensar en nada, la joven se hundió en el respaldo del sofá, exhausta. De repente, oyó los rápidos pasos de su marido. Ferdinand, ¿a dónde vas? Preguntó Verónica. «Tengo que ir al restaurante principal», dijo su marido nervioso. Al día siguiente, Joseph se levantó de buen humor, una sonrisa de felicidad se dibujó en su rostro y todo el personal del restaurante lo miró con asombro. «Es aún más guapo», comentó Valerie. «Tal vez está enamorado», sugirió la cocinera, dándole la razón a la camarera. «¿Quién sabe?». Por la tarde, el buen humor de Joseph desapareció. Estaba barriendo el patio cuando un todoterreno negro y brillante entró al restaurante y frenó bruscamente. Joseph apenas tuvo tiempo de recuperarse. «Tú vamos a mi despacho», dijo el jefe al salir del coche. «¿Me estás hablando a mí?», preguntó Joseph. «¿Es usted sordo?». A Verónica no le gustó el tono con el que su marido respondió a su pregunta. De hecho, parecía estar furioso. Oficina central Verónica, decidida a seguir a su marido o se apresuró a ir al primer piso para cambiarse, no podía ir en bata. El despacho de Ferdinand estaba abierto de par en par y Verónica entró en él sin pensárselo dos veces. El portátil también estaba abierto y lo que vio en el monitor hizo que su corazón latiera como un loco. Era una escena de antiguos cónyuges que se encuentran después de diez años de separación, concretamente Joseph, abrazando a Verónica. Pero lo peor era la caja fuerte, abierta. Verónica sabía que además del dinero y las joyas, había armas allí. Ahora no estaban allí. «¿Qué haces, cabrón, abrazando a mi mujer?» Preguntó Ferdinand sin ofenderse. ¿Quieres que te encuentren en el río con un peso en el pie o con un agujero en la frente y ningún vago? Te buscará vago. León sacó una pistola de su bolsillo y apuntó a Joseph. ¿Estás seguro? Ferdinand Lyons? Joseph sonrió levantando los ojos hacia él. Yo, Joseph, Darly. Tartamudeando Ferdinand preguntó. Joseph sin perder un instante, le arrebató la pistola a su antiguo amigo y socio. Ahora tenía Ferdinand Lyons en la mira. Ese es», confirmó Joseph. «Pero tú eres». «Que soy yo» gira la cárcel. «¿Cómo puedes ver, no?» «¿Qué quieres?», preguntó Ferdinand. «Dinero te daré mucho dinero, todo el que quieras» solo déjame vivo por el amor de Dios. ¿Para qué demonios te necesito a ti y a tu dinero? Respondió Joseph con desprecio, sacó bruscamente el cinturón de sus pantalones y ordenó al jefe. En la silla, se agachó y Joseph Darley comenzó a atar a su antiguo compañero a la silla, continuando con la sujeción a punta de pistola. Ya está, dijo Joseph, con aprobación. Hablamos pero no me matarías. Mirando con congracia hacia él, el gerente del restaurante le preguntó, ¿por qué debería hacerlo? El cuidador se encogió de hombros. Ya he cumplido diez años y ya sabes, no voy a volver. José sacó una grabadora de su bolsillo y dijo, bueno, dime. ¿Qué? Bueno, ¿cómo que qué? Naturalmente todo como estaba. ¿Y si mientes, cabrón, entonces? Y Josef agitó su propia pistola frente al jefe. Siempre te he envidiado. Comenzó Ferdinand con voz lastimera y luego se calló. Bueno, lo he entendido. ¿Qué es lo siguiente? ¿Quién me ha tendido una trampa, tú desgraciado? Lyons asintió. No me des la razón, ¿te crees el más listo? ¿Quién me ha tendido una trampa? R. ¿Cómo? Cuéntame todo. Contraté a hackers y transfirieron dinero de las cuentas de Altair. Entonces, ¿sí, si se arreglos con los delanteros. Joseph escuchó el relato de Lyons con expresión pétrea. No parecía importarle en absoluto lo que decía Ferdinand pero si uno de sus compañeros de zona lo viera, diría, ahora mismo hay un volcán en el alma de ese hombre. Verónica iba a toda velocidad por la ciudad y cree que incluso se saltó un semáforo en rojo o se lo estaba imaginando. Pero eso no le importaba. Ahora espero llegar a tiempo. Rezó para sí misma. Espero no salir herida. Verónica entró volando en el restaurante casi derribando al guardia de seguridad que solo dijo. Buenas tardes. Verónica Lyons la puerta del despacho de su marido estaba abierta y Verónica pensó de pasada que estaba teniendo un billú. No fue un accidente en el traslado. Se oyó decir. Fui yo quien ordenó que te mataran para deshacerse de ti definitivamente y que la historia no saliera a la luz. Pero hay gente buena en todas partes, comentó Joseph con voz pensativa y Verónica suspiró aliviada. ¿Yo está vivo? Sí, hay gente buena en todas partes, repitió. Incluso allí, así que debes tomarlo con calma, te será útil. Verónica entró en el despacho y miró a su marido con la presión. ¿Yo estás bien? preguntó la joven con entusiasmo. Lo estoy. Sonrió. ¿No podrías haber llegado en mejor momento? Solo le digo a tu marido porque estoy vivo y no alimentando gusanos por orden suya. Pues bien, me han dado de alta. Y en lugar de mi humilde persona, han enterrado a un preso que se parece a mí. Así que, como puedes ver, también tengo a las personas adecuadas entre un público específico. No, no pienses nada. El pobre hombre murió de tuberculosis en el hospital de la prisión. Verónica se hundió en una silla cubriéndose la cara con las manos. Ferdinand les robó diez años de felicidad, le robó el padre a Jeremy y al hombre que ella amaba bien. Dijo Joseph con voz satisfecha. La confesión de nuestro estimado Ferdinand Lyons está registrada. La policía llegó rápidamente la visión del antiguo socio comercial, súbita e inesperadamente resucitado de entre los muertos quebró al empresarial y rígido señor Lyons, al ver a los policías empezó a hacer una rabieta. Tras escuchar la grabación, el policía dijo dirigiéndose a Ferdinand. En general, está muy claro todo lo que tienes que hacer es escribir una confesión. Ferdinand Lyons recibió seis años menos que Joseph, pero lo suficiente como para darle una idea de la prisión y con su abominable temperamento y actitud parecería una eternidad. Joseph recibió una buena suma de dinero, aunque es poco probable que esa suma compense los diez años que se le recortaron irremediablemente de su vida. «¡Qué guapo eres!» Dijo Verónica con admiración al encontrarse con su exmarido del Salón de Belleza. Me envidio a mí mismo después de la cirugía plástica, la cicatriz es casi invisible. Verónica dijo riendo que las cicatrices hacen que un hombre se vea bien. Pero Josef no quería que un solo detalle le recordara el pasado abajo el pasado. Ahora le esperaba un futuro feliz con su amada esposa y su hijo mientras tanto. Bueno. Verónica se dirigió al con una sonrisa, Vamos a presentar al nuevo director y propietario del negocio al personal. Vamos. Cuando Joseph y Verónica entraron un murmullo de aprobación, recorrió la sala de conferencias. Era difícil reconocer a Joseph como el vagabundo que había trabajado como limpiador unos meses antes. Chicos, déjenme que les presente al nuevo gerente y propietario de la cadena de restaurantes. Dijo Verónica con solemnidad. Joseph Derry, por favor, amadísimo sí. Bienvenidos algunas personas jadean acaban de darse cuenta de quien manda ahora, por ejemplo. Al director Bart nagua que parece haber proporcionado ayer mismo un uniforme a Joseph y haberle dado instrucciones. ¿Qué puedo decir? La vida es algo impredecible, que aún no te apresures, dijo Edgar si no te olvides de pasar por nuestro alojamiento. Si no lo haces, tendrás una gran ventaja. Dijo Maurice. Muy bien, muchachos. Pero eso no es todo. Dijo Verónica con una sonrisa. Los presentes quedaron helados. Joseph y yo nos casaremos en un mes, todos están invitados. Los subordinados, despreocupados, aplaudieron. Verónica y Josef, felicidades, nos alegramos mucho por ti, son una pareja tan hermosa. En la sala se respiraba un ambiente animado y muy cálido que nunca había existido con el anterior propietario. Se notaba que el personal se alegraba mucho por Josef y Verónica. La camarera Valerie se sintió un poco triste. Un hombre así, y no por mi honor. Pensó. Tal vez deberíamos echar un vistazo a Maurice. El guardia de Maurice al notar la mirada de Valeria le guiñó un ojo, debemos golpear mientras el hierro está caliente y él se había encariñado con ella durante mucho tiempo. El nuevo director complació a sus subordinados, Joseph, que por fin se había recuperado de la prueba que le había tocado vivir, resultó ser un hombre interesante y con un gran sentido del humor. Joseph Darley recuperó lo que era suyo por derecho, su amor, su negocio, su hijo. Pero el destino le devolvió su felicidad con intereses. Un mes después de la boda, Verónica entró en su despacho con una especie de expresión de desconcierto en el rostro. Cariño, tengo algo que decirte y enseñarte, dijo mientras se sentaba en el regazo de su marido. «Me intrigas», sonrió Joseph quitándose las gafas. «¿Es suficiente trabajo por hoy?» Y Verónica sacó del bolsillo de su bata un test de embarazo que mostraba dos líneas. «Verónica es lo que creo que es». Mi mujer asintió con una sonrisa. «Vaya». Gritó Joseph mientras se levantaba de la silla y hacía girar a Verónica por la habitación. Esa es la noticia. Cuando se lo decimos a Jeremy. Preguntó mirando a su marido con sus hermosos y brillantes ojos azules. Vamos a alegrarnos de esta noticia esta noche, los dos. Susurró su marido y se lo diremos a Jeremy mañana. Lo conozco, no podrá dormir. Eso también es cierto. Se rió Verónica en aquella soleada tarde de domingo. Joseph, Verónica y su hijo Jeremy paseaban por la ciudad con la pequeña Catalina. Era un ritual familiar de fin de semana que la familia Darling no tenía intención de romper. Jeremy, como hermano mayor, hizo rodar el cochecito con la carita rosa que asomaba y los padres caminaron cogidos de la mano pasaron por delante de un edificio ordinario con un cartel digital, el mismo que había iniciado la vida libre de Joseph, el jefe de las feliz familia miró hacia el tejado de la casa y pensó que tal vez algún otro desgraciado se estaba instalando allí y quién sabe, tal vez él como Joseph, había venido de lugares no tan lejanos y se sintió atraído por el marcador. Pues que tenga suerte, le deseo Joseph al desconocido, al fin y al cabo, todo el mundo tiene derecho a su lugar bajo el sol. José miró con cariño a sus seres más queridos y pensó que había triunfado. Pues era verdaderamente feliz. Hasta la próxima, no te olvides de activar las notificaciones para una nueva historia. Nos vemos pronto.